Soy Maider Urbaneta, tengo 31 años, soy concejala de Esquera Nizza por Irabasi y Baracaldo. Uno de los retos a los que nos hemos enfrentado en esta legislatura ha sido la falta de transparencia que se ha, que se ha cometido en muchos de los procesos que se han llevado a cabo. Eh, sin ir más lejos han tomado muchas medidas populistas como puede ser la gratuidad de la OTA. Tenemos un ejemplo en el que bueno, se, ha, se ha decidido hacer una tarjeta de OTA gratuita para residentes sin tener en cuenta el plan de movilidad que llevamos tres años esperando. Plan de movilidad que es imprescindible para, para saber qué modelo de ciudad queremos y para hacer una buena planificación. Sin tener eso en cuenta se toma esta medida y que, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Pues que en un año se han, en, ha habido zonas en las que se ha multiplicado el número de tarjetas hasta en un 200%. Desde Irabasi siempre hemos creído que necesitamos una ciudad más amable con el peatón y con el ciclista, y eh, tomando en consideración eh, al pequeño comercio baracaldés, dejando de lado las grandes superficies que han sido las grandes beneficiarias de, del desarrollo urbanístico del municipio. Eh, Asieratik, servicio público en defensa burutu dugu. Eudalitzión honetan urteak deramatzaté e, servicio público en privatizazioa y inolako informe técnico ricabe gure gure apostua beti daunik munis municipalizazioaren sanda eta horretan jarraituko kodugu. Otro de los retos a los que nos enfrentamos es la infraestructura que nos quieren e, ...construir a lo largo de todo el municipio de Baracaldo... ...en nuestro pulmón verde, que me refiero a la variante sur ferroviaria... ...es una infraestructura más que ya atraviesa que va a atravesar nuestro municipio... ...como ya lo hacen la autopista A8, la Supersur... Eh, ...la Supersur que construyeron hace unos años... ...y ahora lo que nos quieren implantar es una nueva, una nueva red esta vez de mercancías. El impacto que se produce en nuestro municipio se produce en nuestro pulmón verde. Por eso eh, creemos que es necesario que se realice un, estudio, un nuevo estudio en el, que se, en el que se valoren nuevas alternativas para, para esta posible infraestructura. Eh, creemos, que no, creemos que es necesario tanto un estudio que posibilite otras alternativas así como un estudio sobre la, la viabilidad socioeconómica. Uno, uno de los retos a los que nos enfontra, enfrentamos es el, el solar de Sefanitro, el pericero 6, que no es un tema nuevo pero es un tema recurrente y que nos vuelve a aparecer ahora de nuevo a estas alturas de la legislatura. Eh, de la postura de Ira Bastia ha sido clara. No, no creemos eh, que se deba ceder ni un solo metro de, de, lo, de los metros existentes públicos a, a, a los bancos y a las entidades privadas, que es uno de los fines que vienen, que vienen buscando y eh, que debe ser un proceso participativo en el que lo, sean los vecinos y vecinas del barrio de Luzana quienes decidan qué eh, necesidades tiene el barrio y en consecuencia también qué necesidades tiene el municipio de Baracaldo.